Hola profe, gracias por estar en Aulas de Calidad. En este video te voy a dar algunas herramientas para que trabajes de manera articulada con bienestar universitario. Así podrás ayudar a evitar que estudiantes brillantes tengan que dejar la universidad. Existen factores que inciden en que una persona con mucho potencial decida abandonar su formación. Factores como lo psicológico, lo familiar, lo académico, lo institucional y lo económico pueden determinar que alguien tome la decisión de retirarse. Si detectas que falta motivación al logro, que existe insatisfacción con las prácticas de un colega, que aparentemente los recursos disponibles no son suficientes, si notas que alguien llega tarde a clase varias veces, que su situación económica es difícil, que parece no adaptarse o no integrarse académicamente y socialmente, remite sus datos a bienestar institucional. Piensa en que el rendimiento académico puede ser bajo por alguno o varios de los aspectos mencionados y no solo por falta de interés. Otro aspecto que puedes revisar es el resultado de la prueba SABER11. Con estos resultados podrás identificar cuáles son las debilidades más comunes en tu grupo y de esta forma diseñar las tareas a modo de refuerzo para mejorar. Un aspecto más para tener en cuenta es el cambio de la vida en el colegio a la vida universitaria. A veces, cuando la independencia no se sabe manejar, es frecuente que el estudiante organizado, disciplinado y con buen rendimiento académico en el colegio se sienta un poco desorientado en la universidad y se distraiga con facilidad. Esta distracción puede hacer que el estudiante busque compañía en grupos con adicciones o presente desórdenes alimenticios en el futuro. Ante cualquier sospecha, siempre es mejor avisar de forma respetuosa por la intimidad del estudiante a bienestar institucional. Si tienes en cuenta estas posibles situaciones, podrás ayudar a evitar que estudiantes brillantes abandonen su formación en educación superior. Gracias por estar en Aulas de Calidad, profe, porque tú tienes mucho por decir.